Hola a todos chicos, voy a dar solución a las preguntas de los mitos de la educación física. Empiezo con la primera pregunta que dice ¿Las agujetas son debidas a la cristalización del ácido láctico? Pues la respuesta es no, es una de las cosas que se pensaba antes, anteriormente, pero actualmente se ha demostrado que el ácido láctico no cristaliza a temperatura corporal, por lo tanto la respuesta es falsa. El porqué sería ese y se ha demostrado que, eh, por el contrario, lo que sucede es que el ejercicio físico intenso al cual no está acostumbrado el músculo produce una serie de micro roturas que son las que en 48-24 horas aproximadamente hacen aparecer las famosas agujetas. De hecho, en inglés eh, las siglas son DOMS, que es Delight Onset Muscular soreness dolor muscular de, de aparición tardía. Respecto a la siguiente pregunta, si tomas agua con azúcar después de hacer ejercicio, ¿favoreceremos la no aparición de agujetas? Pues la he contestado anteriormente. La respuesta es no, el azúcar simplemente nutrirá el músculo. De hecho, es fácil de demostrar. Si nos ponemos a hacer sentadilla durante una hora sin parar, a un grupo le damos agua con azúcar y al otro no, ambos grupos, a no ser que haya una persona acostumbrada a ese esfuerzo al día siguiente aproximadamente tendrá agujetas, haya o no bebido agua con azúcar. El azúcar simplemente dará glucosa a ese músculo. La pregunta número 3 dice, ¿la sauna sirve para adelgazar? Pues la respuesta es que si te pesas antes y después de tomar una sauna, naturalmente habrás perdido peso, pero lo que has perdido principalmente es agua y sales. Las sales que se producen, que, que surgen con el sudor y, y el agua. Eh, la sauna sí que sirve para otras a, para, con otros objetos eh, no es la causa de que perdamos peso directamente. De hecho, si lleváramos una camiseta dentro de una sauna y, fu y fuera grasa lo que perdemos, cuando saliéramos de la sauna la camiseta habría que tirar a la basura puesto que sudaríamos grasa, según esa teoría. Y esto no es así. La siguiente pregunta dice hacer abdominales ayuda a reducir el abdomen la panza pues bien esta frase no es del todo cierta ya que sirve para tonificar la eh, dicha musculatura pero debo acompañar dicho ejercicio con ejercicio aeróbico que es el que verdaderamente me va a producir una quema de grasas la siguiente pregunta la 5 dice cuando paras de hacer musculación debes hacerlo poco a poco porque si no el músculo se convierte en grasa pues esto es falso. El músculo, que es proteína, no se puede convertir en grasa. Los carbohidratos y azúcares sí que pueden transformarse y acumularse en forma de grasa, pero la proteína no se acumula. Aquella proteína que ingerimos de manera, mediante los alimentos, o de manera artificial, como con productos como la creatina, si no se aprovecha, se desecha, es decir, por expresión. La siguiente pregunta... Dice, es la número 6, dice, fumar adelgaza. Pues bien, eh, la nicotina es verdad que acelera el metabolismo produciendo un mayor gasto energético total, a, aunque esto no implica de manera implícita un adelgazamiento. Quiero decir que, eh, naturalmente, la propia dieta y el gasto calórico que, era, que haga durante el día eh, me va a condicionar esto. Además, bien es conocido los peligros a largo y medio plazo del tabaco, por ejemplo el cáncer de pulmón con lo cual eh, no sería una recomendación para el que quisiera perder peso engancharse precisamente al tabaco. La pregunta número 7 dice la actividad física puede servir como ansiolítico. Un ansiolítico es una sustancia química, un y que eh, se receta a personas con estados de ansiedad o depresión. El ejercicio físico actúa de manera parecida y además ...complementa muchas veces ese trabajo y es el propio médico el que receta ejercicio físico. Por ejemplo, eh, una mujer, un hombre con un estado de ansiedad o depresión... ...al tener que ir a la piscina a hacer una actividad de aquagym... ...porque le ha dicho el médico que realice alguna actividad física... Eh, ...lo primero sale de casa, de la otra forma queda recluido... ...se junta con otras personas que, eh, en actividades que suelen provocar un estado de ánimo eh, positivo... Además, hace ejercicio y el propio ejercicio genera metaboliza una serie de sustancias que se llaman endorfinas que provocan eh, de manera implícita felicidad. La pregunta número 8 dice, ¿el descanso no forma parte del entrenamiento? Eh, pues bien, el, el descanso, una buena planificación y una alimentación correcta son las claves para un buen resultado de una prueba. Es algo indispensable. Si no se produce ese descanso, no se va a producir esta supercompensación y esa eh, mejora a nivel de rendimiento. En la pregunta número 9 dice ¿Existen muchas dietas que sirven para cualquier persona? Pues bien, la respuesta eh, es clara, no. Cada persona es un mundo, cada persona tiene un metabolismo determinado, unos hábitos, una genética determinada y lo que hay que hacer es ir a un especialista, un endocrino o un dietista que eh, realice una dieta personalizada. La pregunta número 10 dice, para perder peso es recomendable hacer carrera continua dentro de la zona ZAS. Eh, lo primero que hay que saber qué es la zona ZAS, se refiere a la zona de actividad saludable, es decir, la zona entre nuestra, en que debemos trabajar a una intensidad entre un 60 y un 85% aproximadamente de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Esto es la zona de trabajo aeróbico y es la zona que se recomienda para mejorar la salud en general. Eh, con todos sus beneficios, control del consumo de grasas, mejora cardiovascular, en casos de diabetes, mejora de la propia diabetes y por lo tanto, efectivamente, para perder peso, zona aeróbica, es recomendable hacerlo dentro de esa zona ZAS. La pregunta número 11 nos dice ¿Es necesario esperar entre 2 y 3 horas para hacer cualquier deporte o bañarte? Pues depende, ¿por qué? Porque qué hay que esperar esas horas. Eh, se entiende, esto es una lo típico que dicen las madres. No te hay que esperarte tantas horas para después de comer a los niños. Depende de, el, de qué tipo de comida sea, si es muy copiosa, no es muy copiosa, de la cantidad de comida, del de esfuerzo que vaya a realizar posteriormente a la persona, si es un esfuerzo muy intenso o no, o en el caso del agua, de la temperatura del agua, si es un cambio muy brusco de temperatura o no. Todos estos factores influirán para que se produzca o no ese corte de digestión. Cuando uno realiza una digestión, mucha sangre acude al estómago a realizar ese trabajo. Eh, si esa sangre luego, enseguida, se solicita en otros músculos, como puede ser porque empezamos a realizar una, una carrera o por un cambio brusco de temperatura, esa sangre se distribuye y es cuando se produce el corte de digestión. Si no se produce ese cambio brusco de intensidad o de, eh, o de temperatura, no sucedería nada. La respuesta es la que acabo de dar, es decir, depende. Las bebidas isotónicas no sirven para nada. Pues la, hay que saber lo que es una bebida isotónica, es una, una bebida que tiene eh, agua, principalmente es agua y luego tiene sales y normalmente llevan también eh, carbohidrato, glucosa. Eh, es una bebida que se entiende para deportistas y eh, es necesaria siempre y cuando el esfuerzo que vaya a realizar sea suficiente para que necesite tomar sales y agua si vamos a caminar etcétera con agua simplemente sería necesario a no ser que el, cal el calor exterior de la temperatura de ese día sea excesivo y necesitamos eh, complementar eh, con un aporte de sales. Por lo tanto sí que sirven y depende del ejercicio serán más necesarias o menos necesarias. La siguiente pregunta eh, que ya hemos contestado en cierta manera eh, con otras respuestas Dice la pregunta 13, las prendas de plástico ayudan a adelgazar. Como hemos dicho con la pregunta de la sauna, eh, lo que sucede es que sudo. Al no dejar transpirar, el cuerpo suda. Por lo tanto, voy a perder agua. Es la misma respuesta que la pregunta de la sauna. Perderé agua y por lo tanto, aumenta mi temperatura corporal, y agua y sales. Y encima existe el peligro de una deshidratación. Si me voy a correr o lo que sea, con prendas que no me permiten que transpire el cuerpo. Lo que hay que hacer es realizar trabajo... Eh, aeróbico de manera programada. La siguiente pregunta eh, dice, ¿se quema más grasa cuando se trabaja a baja intensidad? Pues también la hemos contestado cuando hablábamos de la zona ZAS, la zona de actividad saludable esa zona entre el 60 y el 80, 85% de la frecuencia cardíaca máxima es la zona de trabajo aeróbico donde el cuerpo para obtener energía la obtiene utilizando el oxígeno y principalmente la fuente de energía junto con el oxígeno son las grasas. Por lo tanto eh, en esa baja intensidad del ejercicio aeróbico estaría a largo, largo término eh, eh, la quema de grasas. Naturalmente, si la intensidad la aumentamos, también estamos quemando grasas, pero seremos capaces de mantener el esfuerzo durante un menor tiempo. Por lo tanto, repito, sería, trataría de trabajar aeróbicamente. La pregunta 15 está súper resuelta. ¿Sudar, adelgaza? Repito, sudar. Sí, en los poros lo que sale es agua y sales minerales y alguna sustancia de desecho. La pregunta... Número eh, 16 dice, el alcohol ayuda a combatir el frío. Pues la respuesta es negativa, no. El alcohol produce sensación de calor ¿por qué? porque es un vaso dilatador. Los vasos sanguíneos eh, se dilatan, esto produce que el ritmo eh, sanguíneo aumente se y por lo tanto pierde calor. La sensación es como si, per si tuviéramos mucho calor porque se está perdiendo ese calor. La típica escena del esquiador que le pilla una luz y aparece como en los dibujos animados un San Bernardo con un barrilete en el cuello con ron. Como decía un profesor mío, lo que hay que hacer no es beberse el ron porque te va a producir esa vasodilatación de esa pérdida de calor. Lo que habría que hacer es consumir eh, proteína o calorías del propio perro. La pregunta 17 dice, el transverso es el único músculo que sirve para reducir cintura. Hemos hablado antes de los abdominales, para qué servían y para qué no. Y el transverso es un músculo que va entre los abdominales. El transverso mete la tripa hacia adentro, ¿vale? presiona las vísceras. Y los abdominales producen la flexión del tronco. Por lo tanto, en caso de reducir cintura, el único que lo haría es el transverso. Eh, junto con el trabajo de, del diafragma es el trabajo de los famosos hipopresivos, estos ejercicios respiratorios que eh, están tan de moda. Eh, por, por tanto, la respuesta sería, en, caso, en su caso, sería el único. Ahora bien, volvemos a lo de siempre. Si no hago un trabajo aeróbico y no pierdo esa grasa que hay encima de los abdominales, no voy a obtener los resultados que yo quiero al hacer esos, ese trabajo del transverso conjuntamente con un trabajo de la musculatura abdominal. ¿Se puede entrenar sin desayunar? dice la pregunta 18. Pues bien, eh, no sería aconsejable. Aunque ha habido modas que lo han hecho para, eh, con el objetivo de perder grasas, por ejemplo, pensemos que durante toda la noche, si hemos dormido 8 horas, hace 8 horas que el cuerpo no consume nada. Si además eh, realizamos un entrenamiento, se puede dar el caso que se produzca, como le pasa a los ciclistas, la famosa pájara, es decir, una bajada del nivel de glucoso de glucosa en sangre que me puede eh, producir un desfallecimiento. La respuesta sería, eh, por poder se puede, pero no sería aconsejable. Y por último, la pregunta 19 dice, con un buen calentamiento y luego estiramientos, evitaremos las agujetas. También la ha respondido he dicho lo que son las agujetas que son eh, un dolor muscular de aparición tardía por una rotura microfibrilar por un esfuerzo al cual no estoy acostumbrado. El calentamiento tiene dos objetivos, mejorar el rendimiento de la acción que vamos a hacer luego y además eh, eh, intentar evitar o prevenir lesiones en esa acción que voy a realizar. Cuando un futbolista calienta por la banda lo que está buscando es que cuando vaya a salir al campo esté preparado para si en ese momento hay una jugada rápida pueda actuar al 100% su musculatura y encima que en ese sprint a las primeras de cambio si sí puede ser al estar el músculo activo y eh, no se produzca una lesión. Eh, voy a conseguir estos efectos pero volvemos a lo de, al mismo ejemplo de antes si me tiro pegando carreras de un lado a otro durante eh, un tiempo al cual no estoy acostumbrado, aunque haya realizado un calentamiento, tendré agujetas. Por lo tanto, el calentamiento no es ese el objetivo, no sirve para reducir las agujetas. Y la pregunta 20 no está. La pregunta 20 la podéis plantear vosotros, eh, podéis generar alguna inquietud, dejarla escrita y eh, quien quiera o yo o quien quiera puede contestarla. Cada año surgen nuevas preguntas, esto va avanzando y cada año surgen nuevas respuestas. Espero que os haya aclarado un poco eh, este vídeo eh, las respuestas a las preguntas de los mitos de la educación física. Nos vemos en clase. ¡Hasta luego!